cámara punto de señores tenemos un artista aquí de los que ha matado en los últimos meses ¿Eh? aquí está nuestro hermano y amigo el hombre del bobote el boque está con nosotros, un aplauso muchachos aquí está el boque con nosotros, sosobroso está activo este hombre Dios quiera, ponte la puerta que los seguridad entren y le lleven esa cadena ¿Eh? Mi hermano, bienvenido a Los Huesobrosos, ¿cómo te sientes? Que lo que, que lo que, chilling, chilling, en primer lugar, nos sentimos bien y gracias a papá Dios y a ustedes por, por la oportunidad de estar aquí. No, no, tú sabes que eh. este, este es el programa más visto por aquí en el nordeste y te tenemos aquí. Un placer, eh, un placer, eh, muchas gracias. el, bobote. <risa> Mamá, el hombre del bobote aquí, <risa> eh, Para que tú veas que estoy, estoy activo, ya estoy oh. esto lo que di, que mi hermano dime y... Esa cogida, esa pegada que tú has tenido con el famoso tema El Bobote. Dime, ah. ¿cómo, eh, ¿cómo se inició? ¿Cómo, ¿Cómo lograste esa pegada? El es el talento más pegado ahora, nomás no es el solo. Yo tengo dos sacos de palos ¿eh? lo que pasa que la gente está en oscuro. Lo que pasa es que estamos trabajando la imagen ahora, tú sabes. Claro. Porque hay muchos artistas que pegan temas y tú no sabes quién es que lo canta. Tú me entiendes? Por un ejemplo, Ila -Wi". En el caco, yo sé sí que canto la agua en el caco, un el tema el pegado. Claro. Bulto todo no la tiene, una momia y no se mueve. También con buloba, saco el palo que hay por ahí. Bueno, claro. y vamos al grano, a la pregunta que me hiciste del bobote. El bobote se armó, que el experimento, o sé sea, que en el experimento, un oponente, un nuevo talento igual que yo, él saltó con la idea, pasó un tema, bobote, y cuando estamos en el estudio, eh, yo escuché la pista, entonces como él dio la idea de la palabra bobote, yo ermo un tema. Yo dije que, que te montaste en una guagua y se te olvidó el pasaje. Hay un bobote. Y, por, y por ahí no fuimos comenzamos a formar la palabra. Lo que el bobote viene siendo un problema. Un problema. Vamos claro. a formar ahora en la, en la cuarentena. que es lo que un problema? Que saliste a comprar romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote. Que <risa> caminaste de 30 esquinas y se quedó la mascarilla. Hay un bobo. <risa> hay una vuelta. Esos es, es resultados de la cuarentena. Que los muchachos. No claro. hubo eh, eh, talento así como. Que no le bajan un chip porque te he visto, o sea, que soy un conocedor de, del movimiento urbano, uh -huh. y, y te he visto que siempre es consistente, que siempre está activo, <tose> Papá que, de diligencia, me dicen ahora. Que está haciendo toda la buena. O sea, yo, en eso. Tú, yo estoy hablando de esos temas, pero ahí han salido un par de palos ahí con par de, o sea, par de colaboraciones con mucho artistas. Y que un ejemplo salió uno ya lleva vida con Lirochaya, el Ilama Viral, Jason El Mono, el Bron. No, el... porque tú, tú estás pegado, entonces sí, todo el mundo quiere. Y sí, salió otro, la Cookie con el Teteo, con John Gatillo, el, el Walker Chapón, claro, y el Ilama pero, Viral. A, a lo que gente. yo he visto, lo que yo he visto, que, que tú saliste con el Bobote, pero. Te ha expandido rápido. Sí, no, la que gente no salió quedó, con, con los, los moñitos. Color, estos moñitos no fallan, ¿eh? Los moñitos están aquí. Sí, altivos. no, la, la gente tiene que ir bosque. Hay que Yo voy, yo voy a esos moñitos también, muchachos. Ustedes queremos esos moñitos <risa> también. <risa> el imagen. E -e ese consejo a los... A los nuevos talentos, que no sé, porque el problema es que se cansa. Se cansa, Manito, mira, güey, mira, ey, es eh, un bobo, Manito. Es, un mojote, es un eh, que nadie dijo que fue fácil, porque si, si fuera Pero fácil, no todo el mundo cansar. te hubiera pegado. enfócate mi ahí dile que no se cansa. Manito, ayer, antes de ayer, yo, tuve, yo estaba en Punta Cana, duré dos días para grabar seis temas. En dos días grabé yo seis temas rapidísimo. Cuando vine de Punta Cana sin dormir, cansado, hoy me fui en guagua porque el carro se me dañó. El quererle el poder, manito yo estoy pegado. Y dije, no, yo me voy en una guagua, espérate, yo no voy a roncar eso de trabajo. Y vine en una guagua también normal, ¿me entiendes? Cuando vine, vine para otro estudio, ¿me entiendes? A montar para el de vaina aún y seguimos, me acosté talísimo cansado, hoy me levanté temprano, pues o sea, yo soy de aquí, de la capital normal. O sea, de Santo Domingo aquí, uy, viene para acá también en Rulay, ¿me entiendes? Y una vez que y, no, le mentira, baja no ni andamos ni... en esa. Y si se dañó el carro de nuevo, vengo con una guagua. <risa> no, le va, no le va, veo no que anda con, no, anda con un equipo de trabajo, así es. No, mi equipo de Eso trabajo Eso no es activo, que diga, gente. que los muchachos están activos, que tú andas con un equipo de trabajo. Manito, el consejo es que las que no se dan son las que no se hacen. Si tú no haces una la portina, ahí lo vas a hacer por usted. Te voy a hacer Oye. una pregunta fuerte que tiene que contestar. Dale, lo negativo. ¿Has escuchado el Movimiento 5-6 ayer en Santo Domingo? ¿Le, le ha dado el sonido? En verdad, verdad, no te voy a decir que es mentira, porque yo soy de la gente, yo lo que estoy activo a mi a mi trabajo, mi música, yo lo que estoy puesto es. Eh, yo soy el monk, Ahora, de que yo estoy chequeando, yo miro, un par de claro. vainas, heavy chequeo, oigo, diablo, está duro, y lo hizo la comento, si me gusta, tú me entiendes, normal. No es que soy lo último, pero yo estoy enfocado en un proyecto, hermanito, que estoy como los caballos, así. Claro, ¿sí? que palo tuyo. ni para ningún lado. Y ahí están los resultados. Que sí, no, gracias a Dios, hermanito, de la compañía, de la mano de la compañía mía, se llama la realidad de y Tiene una compañía, háblame de eso, ¿cómo que se llama? La realidad en Temen y tengo otra también que está trabajando conmigo, que son muy distribuidores también. O, que, oye, por el título Sí, no, ay, eh, como ella nueva, la distribuidora nueva. El nombre, ¿cómo que dice el nombre? Camali no? Music. Camali sí, Music, no bulto, que no, están han activos no con el loco. El viernes equipo. pasado soltó uno con la Tuki, Tundenbow. Eh, hoy soltó sí, sí, uno, uno con Jaraka Kiko, yo y él solo. Hoy también. No, y cuando suelta uno con Guariboy, chelo ya hay un coro para la terrena, apúntame, hay que dar mil, pues bórrame. Un coro para la discoteca, eh, apúntame, hay que poner dos eh, potes, eh, pues bórrame. Eh, el, el, el, el tipo está eh, eh, metido, metido bo, en todos lados. Llévate de mí, el papá de diligencia que me dicen, el bosque, el, el más pegado Esa es la mismo, consistencia, eh. al que tú has visto el resultado tuyo eh, en lo urbano. ¿Cómo es, perdón? Eh, eh, la consistencia tuya, es que, es que te han dado esos resultados. O sea, que, que, que tú siempre estás activo. No, yo siempre estoy activo porque yo no tengo orgullo. Yo no tengo orgullo. Yo, por ejemplo, tú eres, tú eres locutor y yo te toco la puerta. Y, manito, ¿qué es lo que no y una entrevista? Y, eh, no, manito, no tengo tiempo porque estoy ahí ok. Yo vuelvo al otro día, manito, y lo que yo? y tampoco se puede. Y entonces, no, que no se puede. Vuelvo al otro día. Hasta que un día tú me ves tantos jodiendo. Si no me da la oportunidad porque jodo, me la va a dar porque está viendo que yo estoy cogiendo lucha y estoy puesto para lo mío. ¿Me entiendes? Algún día tú vas a decir que sí. Porque eh, te va a levantar contento y decir ve manito claro, claro no no mételo ya a ese muchacho mételo ahí. ya porque tú tienes que eh, hacerla eh, eh, porque... eh, una opinión de, de estas personas que clasifican y, y tiran a balazo mm. como se dice el movimiento urbano mm. eh, sabiendo que el movimiento urbano sea como ellos lo catalogan malo o bueno hay muchos jóvenes que se han salido de la calle sí. que, eh, una opinión tuya sobre esas personas que catalogan sin conocer a mm. veces el resultado de, de, de, de los muchachos del urbano ¿Qué tú le sueltas a esa persona que, o sea, que siempre que, viven tirándole la mala vibra a los muchachos No, porque hay gente a veces como que, que, que, que no tienen como valor, loco. Son gente como que en verdad, en verdad... Como que, hermanito, como que le quilla el progreso del otro, tú me entiendes. En vez de, en vez de tú estás criticando un progreso, una persona que tú ves que viene de cero y está progresando, tú mejor deberías sentirte bien. Porque ese diablo, el maquito estaba troteando, ahora mira, gracias a Dios, diablo, que es bien que, me siento bendiciones, manito Y no llenaste de hoy, mira, este, eh, que raneaba ahora que se quita, que es sí. Tú me entiendes. Entonces, hay gente que así, yo lo que le digo es que mejor, mira, la Tukiti, yo voy a grabar el tema con la Tukiti antes que grabe con el alfa, y yo estaba pegado feo con, antes del bobeto con la Wii. Y la Wii, que todavía estaba pegado sí. feo. El manager ley ya fue y me frenó vos. Oh, que mira, que necesito que un tema con la niña. Y dije, cabrón, esta chamaquita, loco, que, uh, tú sabes, yo arriba, pegado, uh. Yo vamos a darle, venga la chamaquita está todo ahí, trabaja y me gusta su actitud. Grabamos el tema. Después, más para adelante el tema está guardado, grabó con el alfa, la dio para ella, uh, ¿me entiende Ahora yo solté el tema, pegado el tema que salió, tú me entiendes. Porque uno tiene que ayudar también, porque uno sabe, no es que yo soy lo último y que el Tari Yankee, pero no una vaina bacana, ¿me Estamos para allá y estamos en el camino y estamos ya reconocido ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué tiempo tienes haciendo música? Bueno, yo vengo del 2014. 14 para acá, tú sabes, verdad, porque es real porque a mí me gusta la música de, de, de carajito. Yo para improvisando en toda la esquina, pero de 2014-2015 para acá me cogí la música en serio, tú sabes, y me, me vine pegando con el tema de Bultotó con boloba tú sabes, que salió hace como un año dos años, creo que es ahí cogiste el sonido. Y como de ahí bueno, yo ahí. Que grabé ese tema. Yo dije, bueno, en verdad, verdad, de aquí, si reronco esta vuelta, mame de qué sector <ríe> de Santo Domingo eres, boque. Bueno, yo soy de, de Villa Consuelo. Tú sabes, bosuelo, sí, activo, y bueno, son solo Villajuana, ahí damos los dos, tú sabes los dados, pero se más de Villacon que Villajuana, pero estamos ahí, olvídate. No, ya así es, y ahí, ahí está el bosque, muchachos, que, que, que es un artista que ahora mismo tiene eh, la mayor pegada. Un nuevo talento, ¿qué necesita para grabar contigo? Los muchachos que están activos ahí, o con quién tiene que comunicarse, cualquier colaboración. Yo sé que tú estás sí. muy full, tú entiendes, porque es tipo que está pegado, pero en las condiciones de un urbano de eso, tiene que tener calidad. No, como... te voy a decir la verdad: mira, hay proyectos que depende de cómo tú le llegas la artista. ¿Tú me entiendes? Si tú un artista tiene su compañía, usted tiene un. un usted, O sea, se ve que usted tiene una inversión, ¿me entiendes? Ahora, si yo veo que tú eres un chamaquito que andas hociando, ¿verdad? Y tú tienes que hacer tu diligencia, y uno le llega, y depende de cómo él te entre, tú le das la oportunidad. Pero en verdad, tú el que, que yo. me Si no me pegue de boca, normalmente, gracias a papá Dios, pero yo tengo una inversión heavy arriba de mí, ¿tú me entiendes? Todo claro. el que quiere sonar y quiere buscar la bala vuelta tiene que invertir. ¿Me entiendes? Usted tiene su compañía, usted, usted va a trabajar un tema bien, usted habla con mi manager, que el número está en mi perfil de mi Instagram, eh, depende del negocio que hagan, ¿tú me entiendes? Y se va a la vuelta, estamos abiertos para los fitos y para feti y para todos los lados, no andamos en eso. Claro, claro, no, el muchacho está activo, el muchacho está activo, el claro. que quiera hacer su colaboración con el estamos bosque, activo. Está ahí, su compañía, solo tienen que hablar. Veo que tú andas con uno de los míos ahí, que sí. son gente fuerte, que les gusta los muchachos, la juventud le gusta trabajar. Eh, oh, para despedirte Dile un mensajito ahí A la gente que... No, a la gente Que tenga Las redes tuyas Sí, y que me vuelta. sigan En Instagram A el bosque Oficial larga Cada kilómetro No bulto En todas las redes En, en todos los lados El bosque con... eh, Sí, el tema El bobote Vamos a despedir Con el bobote Hay un bobote Sí, camina. <risa> Hermano Muchas gracias Muchas gracias Por venir aquí man, a nosotros, Estamos activos o sea, Estamos a su en orden en lo mío. que la gente Oye, no, tengo pila de gente dura De aquí de, de, de, de, de, de esta vuelta a vuelta Lo llamo estoy por aquí que es lo que? Frena, que es lo que? Frena, activos, señores. lo eh, llegamos al final del programa Gracias al Boca, a su equipo Por venir aquí a Los osobrosos Esto es hasta el lunes El lunes estamos aquí de nuevo No te sabes bien el social Recuerda a Los Osobroso por A las 4 por el 10 Esto es hay un, bobote, ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! Hasta, hasta el lunes, <risa> señores bye bye! Sí. Tu quiti tu quiti la tuquiti que tu quiti Baja con la cosa re a Betru Él yo una menorcita y la tiene más que tú Tú quieres la saca más ya yo no como tú Él yo una menorcita y la tiene más que tú Baja con la